La denuncia fue hecha por José Marizán, residente en la urbanización Laurel de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Afirma en el marco de sus declaraciones la situación que viven con la presencia de nacionales haitianos. Aquí hay una delincuencia sobrenatural que tienen los haitianos, que se mudan en una casa, dicen que son dos, pero en la noche tuve que entrar y salen ocho y 16 personas, toditos con caja y con funda, de noche. Yo quisiera que lo pongan en orden, yo no quisiera que lo saquen, pero yo quisiera que lo pongan en orden. Que el que esté aquí se sepa que es él, el que está aquí. No es que hay, que hay 20 gente y nadie sabe quiénes son ninguno de los 20. NTN, Joanny Paulino.